Vamos a ver cómo se inserta un cuadro de texto. Podemos ir desde el menú Insertar, cuadro de texto, o desde la barra de herramientas aquí. Vamos a fijarnos que en este momento aquí no hay nada. Pero cuando insertemos el cuadro de texto, después de hacer clic en una de sus esquinas y arrastrando el cursor, va a aparecer aquí toda una serie de herramientas que son aplicables a... A dicho cuadro de texto. Aquí, es un interior, podemos escribir los párrafos que se desee. y seguir mismo modo que en un procesador de texto ahora podemos aplicar todas las herramientas que tenemos aquí para, para textos por ejemplo eh, vamos a seleccionar los párrafos y aquí tenemos el interlineado que podemos agrandar eh, podemos modificar el tipo de letra. Poner una, una palabra en negrita y asociarle una url. Y cualquiera es que tenemos aquí listas, listas con viñetas, sangrado, etc. Incluso color de resaltado. Vamos a coger una palabra y remarcarla. Perdón. Seleccionarla hacer sobre ella. Podemos modificar el color del texto lo que queramos. Eso en lo que se refiere al texto. Lo eh, tenemos también el cuadro. Entonces el cuadro mismo le podemos eh, dar color al borde, por ejemplo, saldrá en color rojo. Tenemos ahora la línea esa roja. Si queremos podemos engordarla, podemos modificarle el aspecto. Y podemos rellenar de color ese cuadro de, de texto. Que en este momento, en el primer momento, es transparente. Tiene un fondo transparente. Así que si lo ponemos sobre, otra, sobre otro objeto, se verá ese objeto que está detrás. O le podemos dar un color de fondo. Y asociarle al cuadro completo. De la misma manera que hemos hecho con una palabra. Asociarle al cuadro completo. Eh, una URL, por ejemplo, etc.sdict.jaso.com Entonces, cuando seleccionamos el recuadro, aparecerá ahí abajo esa esa URL. También podemos coger, una vez que lo tenemos seleccionado, utilizando este puntito aquí arriba, girarlo y utilizando estos tiradores ajustar el tamaño al texto.